Enormes noticias amigos, vuelve Dragon Ball GT, tal como lo estás escuchando, el emblemático anime no canónico que nos encantó a más de uno por sus más emotivas escenas, banda sonora y por supuesto su popular opening de Mi Corazón Encantado, Dragon Ball GT regresará en dos nuevas versiones. La primera será una adaptación para el videojuego de Super Dragon Ball Heroes, el cual verá la luz con la llegada de la novena misión del universo este 11 de julio en Japón. Y la segunda adaptación de Dragon Ball GT será en formato manga, para ser más específicos se trataría de un anime cómic muy similar al que vimos con la película de Dragon Ball Super Broly. La primera adaptación, relacionada con Dragon Ball Héroes ya tiene un tráiler, el cual promete mostrarnos más detalles muy pronto este 11 de julio. Esta nueva entrega paralela llevará a los héroes a enfrentar grupos de enemigos que representan los diversos arcos narrativos de la serie. El reciente tráiler reconstruye el clásico opening de la serie animada en el cual Goku, Trunks, Pan y Giru parten rumbo hacia el universo con el fin de reunir las esferas del dragón. El tráiler también nos muestra la batalla final que tuvieron Goku y Vegeta Super Saiyajin fase 4 contra Ushin Ron. Sin embargo, en este video nos centraremos en la segunda versión de GT, la cual recibirá un formato manga. La revista Psycho Jump del mes, reveló en una de sus páginas que Dragon Ball GT retornaría en formato manga y comenzaría siendo adaptada desde su primera saga. En todo caso, sería ahora una especie de anime cómic, muy similar al anime cómic que vimos con la película de Broly. En este nuevo manga de Dragon Ball GT comenzaría con su primera y clásica saga, la del viaje de Goku, Punk y Trunks al espacio. Esta versión saldrá oficialmente en la próxima edición de la revista Psycho Jump en agosto aparentemente. Lo curioso de todo esto es que existe la posibilidad que una vez este nuevo manga haya terminado de mostrarnos todas las sagas existentes de Dragon Ball GT, existe una ligera, pero muy ligera posibilidad de que continúen con la trama después de la partida de Goku con Shen Una historia completamente nueva de la cual no habríamos oído jamás. Claro, estos solamente son rumores y nada más que eso. Lo único cierto, es que el inminente retorno de Dragon Ball GT en formato anime-con. Y bueno, una de las historias más criticadas de Dragon Ball está por regresar. Goku, Pan y Trunks tendrán una segunda oportunidad para convencer a los fans. Dragon Ball GT, si bien es una historia creada por Toei Animation y que nos ubica 20 años después de la batalla de los que Z contra Majin Buu, estaría por retomar su manga. Según informó el portal Comic Book, la web cita al usuario de Twitter Safer Dragon Ball, el cual difunde una foto del más reciente tomo de la revista Psycho Jam, donde se menciona que el nuevo manga continuará con una adaptación del primer arco presentado. Como se sabe, Dragon Ball GT llegó a su fin en 1997, pero su adaptación al manga fue lanzada en el 2013, por lo que básicamente este manga que saldrá ahora sería en realidad una especie de continuación. En las redes sociales la noticia ha dividido a los fans, como es de esperarse, mientras algunos están contentos con su regreso por ver cómo será la nueva historia de Goku niño, otros indican que es innecesaria, teniendo en cuenta que se tiene a Dragon Ball Super en actividad. Pero bueno, ¿tú de qué parte estás? ¿Estás de acuerdo con el retorno de Dragon Ball GT? Fue la página oficial de Comic Book quien dio a conocer en más detalles esta noticia. Según se puede leer en el portal, cuando se trata de Dragon Ball, el mundo entero tiende a centrarse en lo nuevo y brillante. Si bien Dragon Ball Super está liderando la conversación de fans en estos días, pero no es lo único que está sucediendo. Así que si estás listo para ser sorprendido una vez más, prepárate. Dragon Ball GT está listo para hacer una reaparición Para algunos, GT es la secuela nefasta de Dragon Ball Z Los fans se burlan a menudo por sus arcos no canónicos La cual terminó hace más de una década sin embargo, la serie está lista para volver para volver e imprimir nuevas páginas en formato manga. En la edición más reciente de la revista Psycho Jump, la revista confirmó también que Dragon Ball GT estaría reanudando su publicación. El manga continuará el próximo número continuando con la adaptación de su primer arco. Para los fanáticos, este anuncio fue discreto y causó una gran sorpresa. Parece que GT ha tenido un buen desempeño en la publicación, pero los lectores están sorprendidos de que todavía esté en marcha. Después de todo, el anime debutó hace más de una década y esta adaptación del manga comenzó en el 2010. Ahora, resulta que la industria del manga está lista para revivir GT entre los muertos. Y los lectores tentativamente están emocionados de ver cómo Goku volverá a ser niño una vez más. El primer anime cómic que tuvo GT fue estrenado oficialmente el 4 de diciembre del 2013. Sin embargo, 6 años después, parece que se tomaron la molestia de continuarlo o rehacerlo. De alguna manera u otra, todo esto también abre la posibilidad de ver y contemplar más arcos de GT que quizás nunca hayamos visto antes. Y bueno, por si alguno no lo sabe del todo, Dragon Ball GT significa Grand Tour, que significa el gran viaje en español. Fue un anime creado por el estudio de animación japonesa Toy Animation. Es una secuela o spin-off de Dragon Ball Z cuyo material es producido solamente por Toy Animation. La serie Dragon Ball GT es la más corta de todas, con tan solo 64 episodios, al contrario de sus predecesores que tuvieron 153 episodios en Dragon Ball, 131 en Dragon Ball Super y 291 en Dragon Ball Z, respectivamente. Originalmente se hicieron solo 40 episodios, terminando en la saga de Baby, pero la serie continuó con otros 24 episodios con el especial de la televisión de la historia alternativa de Goku. La historia continúa 5 años después del final de Dragon Ball Z, inicia cuando Pilaf logra encontrar las esferas del dragón cuya principal característica es que tienen sus respectivas estrellas de color negro dibujadas en su superficie y convierte a Son Goku en niño. Dichas esferas se esparcen por el universo entero y deben ser recolectadas en un plazo menor a un año o el planeta en donde se había pedido el deseo, en este caso la tierra sería destruida. Goku... Goten y Trunks deciden embarcarse y encontrarlas lo más rápido posible. Sin embargo, en el último instante, antes de partir, Pan, nieta de Goku e hija de Gohan, entra a la nave y logra ponerla en marcha, dejando fuera de la misión a Goten y así emprendiendo el gran viaje junto a su abuelo y Trunks. Durante su viaje deben pasar por diversos planetas y enemigos. Akira Toriyama se acredita como autor en los créditos finales de Dragon Ball GT, pues este supervisó la producción de la serie y este fue el mismo proceso que se utilizó durante la producción de la serie del anime Dragon Ball y Dragon Ball Z. Toriyama dibujó un diseño aproximado para el logotipo de GT, diseñó la apariencia del reparto principal de la serie y diseñó las apariencias de Giru, la nave espacial, utilizado en la saga del Gran Viaje. También dibujó al menos tres dibujos en color de Goku, Pan, Trunks, aventurados en varios planetas. Toriyama parece tener sentimientos positivos hacia la continuación de su obra Él dibujó su propia versión de Goku Super Saiyan Fase 4 exclusivamente para el Dragon Ball Box GT Los eventos y personajes de GT también se han incluido en más recientes videojuegos de Dragon Ball Sin embargo, a día de hoy, aún sigue siendo un tema, un tema serio el debate sobre lo canónico de GT A pesar de estos hechos algunos fans no consideran Dragon Ball GT como una entrega oficial de la serie. Lo más a menudo citado es que la serie no fue adaptada directamente de un manga de Toriyama, al igual que Dragon Ball y Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, que estos sí tienen elementos ligados totalmente al manga de Toriyama. Sin embargo, tiene la menor cantidad de inconsistencia de las tres series de anime, lo que dificulta la carga como una razón para dejarse de lado la serie como no oficial. En el mismo Dragon Box que Toriyama ilustra la forma del Super Saiyajin fase 4, se refiere a la serie como una gran historia lateral al Dragon Ball original. Esta afirmación muy controvertida es interpretado por algunos fans en el sentido de que la serie es considerada por Toriyama como la continuación oficial de su manga y por otros para significar lo contrario. Aunque apenas se contara con la presencia de Akira Toriyama en su desarrollo, algunos de los hechos acontecidos en Dragon Ball Super nos hacen pensar todo lo contrario y pues a día de hoy Dragon Ball GT se quedará únicamente como aquella serie no canónica de Dragon Ball, Estas son todas las más recientes novedades por el momento. Gracias por ver este video y hasta la próxima.